Éxito financiero. Libro, Padre Rico, Padre Pobre. La educación financiera es clave para la riqueza. Aprender sobre finanzas es esencial para tomar mejores decisiones y esto no se enseña en la escuela. Si quieres tener éxito financiero, debes buscar a través de libros, seminarios y expertos financieros. Debes conocer lo básico sobre la inversión, la contabilidad y el análisis. Aprender es la clave para el éxito financiero.